Bueno, pues En este caso, la innovación surge cuando Ongawa, eh, preocupada por los problemas y tratando de mejorarlos, los problemas de saneamiento, eh, decide realizar una evaluación sobre uno de estos sistemas en Nicaragua. Eh, como parte de esta evaluación eh, está el Grupo de Cooperación de Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo al cual pertenezco. Eh, simplemente dar las gracias a todas las organizaciones que han participado y en particular a Ongagua y a la ECID, eh, por cedernos este espacio para poder explicar eh, bueno, en qué consistió esta evaluación. Bueno, la primera novedad de esta presentación es la temática. El saneamiento es el gran olvidado. Eh, pero se está empezando a mejorar y de hecho eh, bueno, ya hay algunos famosos que están metiendo las narices en estos sistemas. Aquí estamos viendo a Bill Gates... Como observa? Eh, bueno, un sistema de saneamiento, ¿no? eh, La fundación, su fundación, está dedicando fondos eh, a este tipo de, de problemática, ¿no? Que hay que seguir mejorando. Eh, ¿Y por qué? Bueno, porque hay 2.600 millones de personas que carecen de acceso eh, al saneamiento mejorado. Eh, las deficiencias en saneamiento eh, causan diarreas, cólera eh, y parásitos, todo esto eh, bueno, causa eh, muchas muertes infantiles y simplemente con un niño de oro, eh, se puede reducir un 30% la mortalidad eh, infantil por diarrea. ¿no? El país que nos ocupa es Nicaragua, eh, donde bueno, más del 70% eh, son letrinas tradicionales, sin mejorar, en comunidades eh, rurales y pequeñas localidades. Además, eh, solo el 50% eh, de las letrinas son consideradas adecuadas en comunidades rurales. Bueno, la evaluación eh, del sistema de saneamiento que se considera aquí, eh, bueno, tiene diferentes innovaciones. Una es eh, desde la parte de vista organizativa y otra tecnológica. Eh, con ambas se ha conseguido una buena sinergia, ¿no? Eh, bueno, lo que estábamos comentando, esta es la letrina tradicional. La letrina tradicional es simplemente un hoyo cavado en la tierra, eh, tapado con una losa de, de, de cemento eh, y con una caseta para conseguir mayor intimidad. Esta letrina tiene bueno, grandes deficiencias, ¿no? eh, hay que colocarla por sus fuertes olores y porque es fuente de enfermedades eh, lejos de las casas. Además, muchas veces lo que es el orificio eh, para que caiga el material eh, de, está mal diseñado o es demasiado grande y es peligroso. De hecho, hay muchos niños que se han llegado a caer. No, no solo eso, sino que antes hablábamos de los problemas del agua y bueno, cuando hay deficiencias o se realizan mal eh, las letrinas, eh, una de las mayores eh, causas de contaminación del agua potable es debido al saneamiento. Bueno, la tecnología en cuestión eh, de la evaluación que se realizó es el inodoro ecológico popular eh, o leotrina horizontal. ¿Por qué se llama leotrina horizontal? Bueno, simplemente porque el flujo, en vez de ser descendente y vertical, es horizontal, como vemos aquí. Esta es una letrina eh, diseñada por Cipres, una ONG local <coughs> en el año 2007 que bueno, como podéis ver simplemente consta de una taza eh, a la cual se le ha inhabilitado el sifón de forma que el material cae directamente al tubo de descarga pasando luego a, bueno, a un barril donde sí que hay sellado hidráulico y acabando, a, acaba saliendo por el tubo de infiltración con su zanja correspondiente. Bueno, este sistema eh, generaba algunas dudas. ¿no? Hubo una evaluación preliminar que no se sabía muy bien sobre su funcionamiento. Evidentemente, eh, los beneficios de este sistema eh, no podían ser, eh, no, no se llevarían a cabo, no serían reales si el sistema no funcionaba. Bueno, los beneficios, eh, hay uno que es más o menos obvio, que es que evidentemente los niños no se pueden caer. Eh, luego, además, eh, consume muchísimo menos agua que los inodoros de ciudad, como le llaman allí. ¿no? Y eh, no emite unos olores tan fuertes ni es eh, peligroso, tan peligroso sanitariamente, eh, por lo cual se puede instalar muy próximo a las casas o incluso dentro de ellas. ¿no? Todos estos beneficios, si, si, no, si no funcionaba el sistema, evidentemente se perdían, por lo cual eh, se consideró que era necesario hacer una evaluación, un estudio más profundo para poder saber si el sistema eh, realmente eh, se conseguían esos beneficios ¿no? en la población. Bueno, la, la aceptación, al contrario que muchas otras veces, la aceptación por la población local de este sistema fue tremenda. Eh, sin embargo, como ya digo, eh, si, no, si, el funciona no, si el sistema no funciona, eh, no, no sirve para nada. ¿no? Además estaba incluido en, en el catálogo de saneamiento de, de organismos públicos. Por lo cual, eh, bueno, Ogawa eh, decidió que era necesario hacer esta evaluación y hubo otros actores eh, que se vieron muy interesados. De hecho, la cooperación suiza, que fue uno de los más interesados, ya tenía previsto realizar una evaluación similar. De forma que se sumaron esfuerzos eh, para no hacer doble trabajo y se, finalmente se constituyó una alianza multiactor. En esta alianza podemos ver organizaciones como el Banco Mundial, la propia Cooperación Suiza, UNICEF, pero también organismos eh, locales, nacionales de allí, como el Fondo de Inversión Social de Emergencia, eh, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado o ONGs locales como CIPRES. La ejecución del proyecto fue llevado a cabo eh, bueno, por un grupo consultor y... Eh, que constaba principalmente bueno, de una universidad nicaragüense, una empresa privada eh, en SOME y con labores de revisiones y propuestas de mejora del Grupo de Cooperación de, saneamiento de Agua y Saneamiento eh, para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid. Tras realizar esta evaluación, eh, el sistema tenía grandes deficiencias. Eh, se vio que, que el sistema no funcionaba muy bien, por lo cual se, se, se llegó a la conclusión de que era necesario hacer un rediseño. Este rediseño eh, cuenta principalmente, eh, bueno, pues como podemos ver aquí, con eh, dos eh, tubos de infiltración con sus tanjas correspondientes, porque el problema principal es que no se había tenido en cuenta el mantenimiento. De esta manera, eh, podíamos alternar el uso de una zanja y la otra. Porque además tenemos un dispositivo para que se pueda eh, alternar el, el uso ¿no? de las diferentes de las dos zanjas. Eh, de esta manera podíamos tener un mantenimiento programado del sistema. Eh, bueno, y la cosa no se ha quedado aquí, sino que sigue para adelante. Y ahora mismo se están eh, bueno, se van a hacer pilotajes, se van a hacer experiencias piloto para que realmente se vea si este nuevo sistema eh, funciona y poderlo asegurar, para ello también se están haciendo eh, bueno, un documento guía para aprovechar todo el conocimiento que se ha adquirido en, en la evaluación, toda esa tecnología, todo ese conocimiento eh, y que se puede utilizar eh, por las diferentes organizaciones que lo quieren instalar eh, en bueno, para ver si realmente funciona. ¿no? Bueno, esta fue la evaluación que se hizo, eh, con sus diferentes partes, eh, Solo decir que el saneamiento también existe, y es posible innovar en él, y no solo eso, sino que tiene grandes rectos ingenieriles también, ¿no? eh, Por lo tanto, animo a que se siga trabajando en este tema, y a que cada vez seamos más, ¿no? Es todo, muchas gracias.